Cuando yo reciba mi blog dado de alta es posible que me encuentre con una interfaz como esta. Para acceder a editarlo solamente tengo que escribir en la barra de direcciones a continuación de la dirección del blog barra wp-admin. Habiendo agregado esto doy enter y entonces voy a acceder a a la interfaz que me va a permitir personalizar mi blog. Lo primero que recomendamos cumplir es la elección del tema. Para eso voy a venir aquí a la opción Apariencia y voy a elegir Temas. Accedo a esta página en donde puede que estén cargados los mismos temas que ustedes ven ahora aquí o puede que aparezcan otros Para ver cómo, se va a, cómo va a cambiar el aspecto del blog, si yo elijo otro tema, puedo eh, elegir la opción de vista previa. Y aquí me va a mostrar cómo podría verse este tema. Si yo quisiera directamente, podría darle a activar y publicar, pero vamos a ver otras opciones puedo también cargar un tema nuevo y hacerlo desde aquí. Si elegí cargar un tema nuevo en esta pantalla me está informando que tendría a disposición 4883 temas. En este momento están ordenados de acuerdo al criterio de popularidad. Yo podría elegir recientes o favoritos o filtrar por alguna característica y seleccionar un tema Oprimiendo la opción instalar, si yo instalo un tema, este tema se va a agregar a los que yo ya tengo cargados en mi blog. Entonces, si quisiera eh, ver las características, solamente debería eh, oprimir en detalles y vista previa. Debo cerciorarme que el tema que elija sea gratuito, de otro modo eh, voy a tener que pagar por él. Muy bien, voy a volver entonces a apariencia, temas y voy a volver a los que tengo ya cargados en mi blog. Voy a activar el tema suites. En este momento el, el tema activo se llama 2017. Yo voy a activar el tema suites porque ya lo revisé y ya probé antes y es el que voy a elegir. Al activar un tema automáticamente se desactiva en el resto. El consejo, una vez que ustedes eligieron el tema con el que quieren trabajar, es eliminar el resto. ¿Eso cómo lo hago? Desde detalles del tema. Desde aquí puedo darle borrar. De este modo, no tengo cosas cargadas en la base de datos del blog que no necesito. Bien, eh, Muy bien, una vez entonces que tengo elegido mi tema, ahora recomendamos personalizar. Esa personalización, lo hice muy rápido, eh, debemos hacerla desde esta opción, no desde la opción que aparece en la vista previa del tema, porque desde aquí estaría eh, influyendo o interviniendo en la programación del tema y eso no lo recomendamos a menos que tengan alguna experiencia en programación. Entonces voy a elegir personalizar desde aquí, apariencia, temas, personalizar. Lo primero que me aparece es que puedo intervenir en la identidad del sitio y yo podría tildar que se muestre la descripción del sitio y por, acá, por aquí, por ejemplo, poner mi sitio ¿sí? y aparecería aquí escrito o puedo elegir que no se muestre porque voy a cargar una cabecera y no quiero que este texto esté superpuesto a la cabecera. Puedo elegir desde aquí un icono para el sitio. Aquí el programa me informa que si elijo un icono, este tiene que tener al menos 512 por 512 píxeles. Si hago clic aquí, voy a poder acceder a lo que se llama la biblioteca de mi blog. En este caso yo he cargado previamente algunas imágenes y podría probar con una de ellas. Si bien acá el programa me informa que esta imagen tiene 600 x 404 píxeles, excede lo que yo necesito. Si le diera seleccionar, el programa va a hacer esto, me va a ofrecer cortar una sección de la imagen para el icono. Si yo quisiera, le puedo dar recortar y ese sería el icono de mi blog. Pero no lo voy a hacer porque yo he preparado una imagen con el tamaño en píxeles necesario, entonces voy a seleccionar esa imagen, le voy a dar seleccionar, y una vez que la seleccioné y le doy publicar, aquí en la pestaña del navegador mi sitio va a aparecer con este icono. Una vez que ya publiqué, puedo volver, volver a entrar a temas personalizar y puedo cambiar el color, si elijo acá podría yo elegir un color, esta opción y cuántos colores me ofrezca para personalizar el tema va a depender de cada tema, voy a tener algunos en que voy a tener una paleta muy acotada de cuatro o cinco colores posibles, en el caso de este tema tengo muchos colores posibles y yo podría modificarlos o no. ¿Yeah? Lo que yo quiera. Cuando está como yo quiero, le doy publicar. Y puedo volver y continuar ahora con la imagen de cabecera. En este caso, yo podría decirle añadir una nueva imagen. Y aquí me informa que la imagen de cabecera que añada debe medir 960 por 180 píxeles. Voy a decirle acá y yo he preparado ya una imagen con ese tamaño y la tengo guardada. Entonces la voy a seleccionar, la voy a abrir y le voy a dar seleccionar y recortar. No hay recorte porque la imagen mide exactamente lo que necesito. Entonces este va siendo el aspecto de mi blog. Los siguientes ítems de la personalización los vamos a ver en un nuevo video.